¡Hey! Bienvenidos a mes yo soy Messi. Este video no va a tener ningún tipo de corte ni edición. Van a ver cómo yo me hago las cejas en tan solo un minuto y medio. Me quedan súper naturales y esto lo logro usando esta brochita para cejas. No tengo mucho más que decir porque están viendo cómo lo hago. Esta brocha es de cerdas bien como a mí me gustan y lo que hace es que no solo traza muy definidamente una línea cuando tú lo quieres así que al ser tan durita puedes usarla para peinar las cejas también hacia arriba y además para difuminar y sombrear y rellenar las cejas una vez te las definas en los bordecitos este estilo de hoy es el que yo uso para ir a trabajar y para verme súper súper natural que no se vea nada fuerte nada artificial pero como ven quedan bastante bonitas y con esta misma brochita también me hago las cejas super super definidas cuando las quiero así. Espero que les haya servido de algo ver cómo yo uso esta brochita de Wayne Ghost. Y si es así, regálame un like, suscríbete a Clássimes, pues yo subo videos casi todos los días. Así que te veo pronto en un próximo video. Chao.